Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad voy a jugar Fall, Fall Witch Bueno, esta es su segunda temporada este videojuego Vamos a darle aquí donde dice selector de shop Ha cambiado varias cosas como vemos eh, Esto de aquí va a festival circuitos no lo he visto Voy a probarlo, vamos a ver cómo es Vamos a jugar, aquí creo que salen nuevos mapas Algo me dijeron de eso Ya bueno, estamos entrando en una de las salas Bueno, esto, esto sí lo conozco Sortea los obstáculos y corre hasta la meta A ver, vamos a ver, de repente lo cambian algo al final No sé, de repente cambian algo Todo sigue igual, bueno, sigue igual Vamos a ver si es que logramos llegar Vamos, vamos Yo sigo usando el mismo traje Oye, ¿me parece o le han cambiado dirección algunas cosas? Ya, de acá voy a dejarme golpear nada más Es lo más fácil Ahí también Oye, ahí también, oye, párate. Golpéame, bien, bien, vamos, vamos Vamos, oye Oye, no se metan, ¿cómo, cómo se meten? Ya bueno, vamos a Oye, ¿cómo empujan? A qué mala Los últimos Vamos, vamos, ya bien, vamos, vamos Tengo que ir, no tengo que alocarme aquí para llegar Vamos, oye, pasa ahí Oye, ah, ¿verdad? Hay unos, unos martillos. No lo había visto est estos martillos. Vamos, bien, vamos más. Ay, Le han puesto, parece, más obstáculos o más cosas que impiden. el Bien, bien, bien, vamos, vamos. A ver, tengo que ir acá, van. Oye, ¿cómo empujan? Oye, no, no. Vamos. Bien, <risas> no sé quién me empujó Pero corre, corre Ya veo, esta vez creo que sí la paso uy, uy. Oye, bien, pasamos, pasamos Vamos a ver si la pasamos La siguiente ya, Recién me fijé que pusieron más obstáculos O más cosas Para que puedan pasar más fácil Siempre le, le agregan cosas Ya bueno, vamos a ver Eso es lo interesante también de este videojuego Pero está gracioso Me debe tocar los nuevos mapas Creo que hay nuevos mapas también A ver vamos a ver qué, qué mundo me toca ahora. A veces me toca mundos más extraños que no entiendo nada. Pero eh, como siempre entro a jugar así de vez en cuando también no me doy mucho tiempo para jugar seguido. Ya vamos a ver. Recuerden que al final, al final de este video ya logramos, eh, ya logramos la meta en el primer video que hice de este videojuego, cómo descargar este videojuego. Eh, dejé, bueno En el primer video que hice de este videojuego Dije que al, si llegamos a los 40k de suscriptores en este canal Iba a sortear el videojuego Este videojuego voy a sortearlo Vamos a ver quién se gana al final de este video Voy a sortear Uy, uy, uy No me digas que me voy a caer, no, no Ya, su, te caes Ya bien, tranquilízate, vamos pero estos de acá también son incómodos todos Porque todos son molestos Vamos Corre, corre Sale sale una chispa, algo así, aún me parece Vamos Sube, sube Sigue Ya ve, sale la, sale, sale una Creo que es, es la parte que vas avanzando Oye, sigue, síguela Oh, sube, sube, sube. Oye, a su qué mal lo, lo, lo ponen. Lo ponen muy alto. Oh, no. <ríe> no. ¿Cómo me, ¿Cómo me caigo? A ver, no me van a eliminar. Vamos, vamos a hacer la pelea acá. Vamos, sigue, sigue. Vamos. Síguela. Bien, bien, vamos, vamos bien Aquí no tengo que caer, eso es lo malo que a veces me caigo Oye, sigue Vamos por acá A ver, que baje, que baje Oye ¿Cómo? No Eliminado, aso, eliminado Solo 23 nada más, La verdad, solo 23 A ver, vamos a jugar un intento más Mientras va cargando la sala, eh, llegamos a los 40 mil suscriptores y bueno, muchas gracias a todos los que están suscritos desde antes, desde ahora y bueno, los que van a venir. Muchas gracias a todos los suscriptores de este canal y bueno, al final de este video vamos a sortear un juego de Firewiz, este videojuego que estoy jugando ahora para todas las personas que han comentado mi primer videojuego de este juego. Ya bueno, vamos a sortear un saldo Steam seguramente para que se puedan comprar el juego. Solo una persona va a ganar. Ya bueno, eso es a la suerte. Y también agradecerle a todos los que están suscritos. Seguramente vamos a ir creciendo de a poco. Y bueno, gracias. Siempre se le agradece a todas las personas que ven los videos. Y bueno, gracias a ustedes. También puedo generar algunos ingresos cuando ven los videos y de eso también puedo comprar videojuegos. Claro, podría ser, podría ser más adelante, regalar más videojuegos Ah, estos obstáculos, creo que el, cada vez lo veo más difícil Le han aumentado las trabas No es tan sencillo ahora, creo que pasar estos videojuegos Mejor dicho, pasar estas rondas o mapas Vamos, cuidado, cuidado No te, no te, no te vayas con, no Y, y son montoneros, se amontonan y te empujan todo Ya vamos, tranquilízate nada más si me aloco como ellos, pierdo. Vamos, vamos. Vamos, casi me caigo ahí. Todavía podemos. Se deberían ir a un lado, nomás. Vamos, vamos, todavía estamos a tiempo. Esperar, eh, baja, baja. Oye, baja, baja. <ríe> Todos están cayéndose. Oye. A ver Vamos, vamos Vamos No Bájate ahí Equipara, equipara, vamos No, sube Síguela el que la sigue, la consigue. Creo que aquí se lanzan o algo así. Yo no me voy a confiar en eso. No. Oye, ¿cómo, cómo empujas? Ese de ahí, ¿cómo lo lanzó? Ya, eh, sí, sí, lo lanzaron por el martillo, parece. Vamos. Todavía no pierdo. Vamos. Oye, no. Ya casi, casi, casi me caigo. Quédate ahí. Vamos, vamos. Todavía puedo. Sí, puedo. Bien clasificado No sé cómo Ahora lo veo un poco más difícil En serio pasar cada cosa Está está interesante Le han puesto más difícil Encima que ni podía pasar los otros Y ahora algunos caen, caen nada más A ver vamos a ver este gelatina rojo parece Ese se está lanzando Le gusta morirse creo que A ver qué vas a hacer Ah no, está probando si es que, si es que Le puede golpear y lanzar hasta el otro lado algunos se la saben ya los trucos pero a algunos tampoco no les funciona ya bueno vamos a ver si seguimos algunos trajes son interesantes, me gustan algunos trajes tan graciosos Este es, recuerden es la segunda temporada de este videojuego bueno ahora todos los videojuegos eh, están de moda hacer temporadas ya se han puesto de moda las temporadas, cambian algunas cosas Ahora vamos a ver, ojalá me toque un nuevo mapa para ver o probar cómo son los nuevos mapas Aquí veo varios mapas nuevos, pero que no me ha tocado todavía Vamos, vamos Este mapa ya la conozco A veces hasta parece que hubiera más personas jugando O oh, si sí, habrá, no sé Vamos a intentar pasarlo Acá también habrá alguna traba, sí. Parece que sí hay. Como vemos ahí hay una traba, parece un martillo, algo así. Vamos, vamos. Ese de adelante que hay varios tipos de trajes diferentes. Vamos, vamos. Por, por seguir al otro no no sabía que. A ver, ya vamos a vamos a. Ir. Vamos, las nada más. Oye. Oye, nada. Hace no que me equivoqué y todos ya pasaron ya. No, vamos, últimos, creo que. Estábamos primeros hoy. Qué pavos que somos, ¿ah? Por no saber el camino nomás. Vamos. Vamos. No, no, no, no, perdimos. Ah, suya. Bueno, no importa, al menos lo intentamos. Vamos a ver, en este video donde dice cómo descargar Firewiz, bueno, desde Steam, este video había prometido que a todos los que comentaban dentro de este video podían participar. Voy a copiar el link de este video. Copiamos el link y vamos a proceder a sortearlo. Así va a cargar, al primero que gana, gana, solo una persona va a ganar Rápidamente voy a elegir al ganador Como vemos este video tiene 91 comentarios, 83 características diferentes No, parece, así solo tiene 91 comentarios, Qué raro que tampoco se han comentado Bueno, may mayor opción para los demás, en serio, para que puedan ganar Lo han visto más de 9000 personas, pero vamos a darle clic, elegir al ganador a ver el ganador es Pebas Kawai, bueno muchas gracias al ganador, me voy a tratar de comunicar con esta persona y bueno gracias por participar también seguramente se vienen nuevos sorteos más adelante y bueno hasta aquí sería el video y gracias por seguir los videos de este canal.